Yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, uh, uh, uh, uh. La primera lluvia cae y extraño tu beso Los días de mayo son mojados Como nuestras noches de sexo Y esta cuarentena sin ti Por WhatsApp no es lo mismo sonreír Sé que te enojo así Porque fumo y Entiende que estoy sin ti Me siento solo aquí uh -oh. Estos días sin ti han sido terribles Ya ni duermo Ahora fumo y te pienso Maldita lluvia Extraño su luces Como esa misma noche en que yo me enamoré Maldita lluvia Mientras que yo fumo y pienso Que ella sigue sonriendo aunque yo ahí no esté Mientras mi ventana está trampaña El frío me obliga a extrañarte más me hace falta tu suspiro Escuchar todo tu grito Pelea por si cocino Y quieres que todo esté limpio Baby, me hace falta sin la pelada Siempre quedas enojada Ya debe estar acotada, Pero no es en mi cama Por eso prendo Siempre quiero recordarla Maldita lluvia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 yo pienso you yeah Oh, oh. negros yo voy a ir Estudio to play music yeah yo the legend